extiende su apoyo a rafi pina en uno de, su, de los momentos más difíciles Sí, de la carrera de la de rafi pina y de la vida de rafi pina ayer hablamos sobre esta situación que enfrenta a este productor de música que pues está en medio de un juicio y el cantante puertorriqueño arcángel la maravilla manifestó arcángel. a través de un mensaje en sus redes sociales que dejaba de lado las, las diferencias personales con el empresario productor Rafi Pina. Ahí vemos la imagen de una de las eh, capturas, ¿verdad? De, a través de eh, la aplicación de Instagram. Entonces dice, Pina enfrenta un proceso legal, como ya les dijimos ayer, tras ser acusado por posesión ilegal de un arma de fuego y de una persona que fue convicta por un delito federal. El intérprete de la canción A Correr Los Lakers envió el Telegram, al, el mensaje, perdón, al también propietario de Pina Records, como ya les dijimos ahí a través de sus historias en Instagram. Y en un segundo mensaje, Arcángel explicó que la partida de su hermano Justin recientemente, eh, en un accidente de tránsito, lo ha hecho reflexionar y ver las cosas desde otro punto de vista, precisando que es mejor tenes, tener paz que tener la razón. Señores, no, y vemos un, un Arcángel muy maduro. O sea, que arcángel fue uno de los muchachitos más criados, como dicen, cuando salió. Sí. Que fronteó muy duro, fronteó al que estaba en su a momento, todo a todo el mundo, y ahora lo vemos a él dando ejemplo. Este es un ejemplo de parte de Austin Santos, eh, cariñosamente, al canja, artísticamente, la Marash. <risa> y esto es bueno que, que se lleven así, que, que tomen conciencia, que no se puede tener odio en el corazón, eh, no se puede ser rencoroso, que yo lo soy, pero. Estoy, sí. estoy aprendiendo a dejarlo un poco. Eh, solo Dios puede juzgar al otro. Y ve con la muerte de de inesperada del hermano de Arcángel, lo ha hecho razonar y ahí eh, le da su afecto al caballero Rafi Pina, que lamentablemente... Está pasando por un momento así. Sí, una teniendo situación su bebé pequeña, eso es lo que él tiene. Empezando tema, pues, su familia. Eh. Una, una familia feliz, como se ven en confianza, Nati y Natasha, eh, la artista Nati y Natasha y Rafi Pina, una familia que... Va subiendo bonito. Eh, esperemos que todo se resuelva y que no tengan que hacer tiempo en la calle. Bueno, sí, y de verdad esto me ha encantado, de verdad, esto de Arcángel. Como tú dices, una muestra muy clara de madurez. Con todo esto que le ha pasado a Arcángel y el año que ha tenido, porque Arcángel ha tenido un año complicado, y esto pues pone de manifiesto que, como él dice, es mejor tener paz. Y él quiere, independientemente de las diferencias que ha tenido, tanto eh, el Arcángel como Rafi Pina, pues en este momento él está de su lado y esperando que las cosas le, le vaya bien, o sea, le están llevando buenos deseos a Rafi Pina para que pues esta situación que él enfrenta pues pueda, sal, pueda salir airosa de esta, entonces eh, esto habla muy bien de Arcángel como persona y pues nos unimos a los deseos de Arcángel para que Rafi Pina pues pueda salir eh, eh, pueda salir tranquilo, pueda salir bien de, este, de esta situación eh, que enfrenta asimismo que salga Rafipina que salga de esta situación, que ahora mismo no le conviene, ya está en esta situación al nivel que él está de su carrera. ¿eh? Arcángel demuestra que, es, que sí hay que unirse en el movimiento y lo, lo, lo ha estado demostrando desde, desde hace un tiempo ya, porque el hombre después que se quitó la trenza, y vaina y el flow calvo y la va así como que otro arcángel es otra de es otra persona sí, otra sí. Persona, sí. Y otras y es personas, bueno eso sí recuerde también que él tuvo conflicto con el mismo a de aquí en aquellos tiempos y ahora ya esa gente se llaman hasta todos los días con el lápiz no, no sé qué ha pasado porque sí, sería ah, bueno yo quisiera saber qué pasó por una vez pero que no no se ve como el arcángel que es lo que es? vamos a grabar y no se ve no, <risa> A mí me gusta la vida cuando sube un estado, que es lo que? Millonario es eh, de verdad. Que, lo que digo. <risa> <risa> Yo me cura, cura también. Yo me cura con él. ¿Qué no qué boca, es no de boca. Millonario de verdad, que no es <risa> de boca, ¿eh? Siguen ahí, Panchito. No, <risa> claro, pero hay que, hablando del lápiz, hay que reconocerle que no está. El papá hoy. Que, no está, que está tranquilo y que no está en la buscadera de sonido. Ahí está, que El lápiz millonario. Yo sí, sí, <risa> es, es, es, es millonario, pero tiró siete canciones ocho y no la pegó. Un álbum, fue que él tiró un álbum. Ah, sí. bueno, el último Cada álbum. Me eh, no, es eh, eh. <risa> Ahí tiene una, me gusta sí, sí, mucho, con un, un con que se llama está Valor, bien. muy duro. Valor, quítense los pantilas, es picante, no dejarlo ahí. Pero los otros temas ¿Te no. Gusta eso, sí es duro, es duro, es, es, a nivel de rap estiró eh, tiró, un tema con Broly Fogón y John Castillo también. De no está Ah sí, sí, viene, ¿Viene para el acá Lápiz sí. también sí, viene sí, para acá. Vamos, vamos, vamos a estar con él aquí una también le, Una leyenda, un, salu, un saludo Un saludo a Andróclez Quesada Que es el maní de Lápiz al, al FIFA también al FIFA, los muchachos También a muchacho. Mentor30 mentor, que es mío, el mentor. El mentor mío, mío, mío. mío mentor Son dos son grandes son ellos Flaco loco se ha hecho rico No, el flaco loco de que Lápiz salió Está bien flaco el loco ahí. Y todo ese coro con el lápiz, el lápiz te hace un coro de pinga porque no, nosotros no. tuvimos ahí con él. No, no porque ya el, el lápiz es, te de todo. El, el lápiz es tan grande, ya que tú entiendes, ya se siente <risa> no, no, no tiene como esa niñez en la cabeza. Sí, sí, me gusta sí, verlo, sí. La, eh. Mira, En el caso del lápiz, como tú dices, Mentón tiene su apartamento privado, de, sí, sí. tiene su vehículo. El flaco loco tiene una casa, una casa. En sí, bien. son también también. O sea, no. Sí, sí, sí. No, y que son son son, le, son leales, son leales. <risa> Los Tigres del lápiz son leales a él. Desde que Sí, no, que son muchos. Pues, sabe cómo es.